¡Ay, hey, me mató. Mató. Yeah. <risa> <risa> A ver, ahora sálgase. A ver, espera. Uh... Ya estoy es en stream por si alguien me puede ayudar a monitorear. Ahí no me dejó a mí como host. Déjate, invítala. A ver, invítame. Me dieron al Genji, ese güey quién es? No, ese no sirve casi, güey. Sí, ah, no, si, Memo. No sirve. si lo sabes usar está bien roto. Memo, ande. No chicar, me dejes invitarte a la... Los... Deja checo. Puedes en la página ya sabes. Sí, sí. Ahí está. Ah, Timón, si me parece. ¿Y qué tal se escucha güey? Mi micrófono para empezar. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? No, pero en el disco si pues, se escucha bien, pero en el, en el stream puede Ya escuchar? pongan, escogen su rol escucha bien? ¿Eh? ¿Cómo ¿No, no necesito, tienes no, a la puedes... Ana, verdad, Memo? Eh mm, Ok, me voy tanquear Mande Hay que andaba escuchando el directo ¿Y sí, dicen 720 eh. Mande Hay que andaba escuchando el directo ¿Me Escuchas doble ¿Cómo? Escuchas doble. Me escucho doble. Ajá. ¿Doble? Sí, doble. A ver, escuchas doble. A me escucho doble. Oh, ya, ya, ya, ya. es que tengo dos micrófonos, creo. A ver. Ah, ah, ah, ah. Ah, ah. ah me durmieron. Ah, ah perdón. <risa> ah, ah, ah. Ah. Ah. A ver, ahorita. Ahora, ahora sí me dices si me escucho doble, ¿eh? En neta, ya no voy a salir con esa vieja, voy a salir con el Genji ¿Conta? Y no lo puedo agarrar Llenas. ¡Ey! Ah. Bueno, sirve para que me digas si me escucho doble Herramientas ¡No, México! Ah. Prepara tus defensas. Mm. Selecciona a tu héroe. Ya, ya, ya Ah, se sí, mira bien, mi perro ese, güey. Como Samurai, ¿no? Simón. Sí, Como sí, tipo la perra, Cyborg. Güey. La neta no quiero darle bienvenida al stream, güey, porque pues nomás me está yendo el memo. Y creo que va a quedar grabado, pero pues. La paz. A ver. Vos solo sea, tengo que seleccionar desde que empieza o siempre quedan grabados con tu E, tiras unas bolas. La la derecha, Tírala siempre que puedas, tirarle nomás para caer el palo. Sí, güey, sí, sé, para que Los orbes morados da, hacen daño, hacen 200 puntos de daño. Si lo hace rebotar y que reboten en un no solo cuarto, matas a un, a, un, los, a un... mira como a un como pero como ráfagas. Oh, sí, el disparo, eh, el clic izquierdo de lejos y, el, y el, el derecho de cerca. Ah, ya vi, ya vi, ya vi. Y no puedo abrir puertas, no. Es de la sí, primera sí. vez que juego. Simón, ahí vienen, ahí vienen. ¿Por dónde vamos, van a tenemos, salir? Acuérdense, tenemos, tenemos que, que quedarnos atrás del Alan, güey. Simón. Simón. Y, y tú haz daño, nomás cura cuando mires que, no que, que le hace falta, güey. Y pues a los demás personajes también, como a mí, ya me mataron. <risa> ah, ah, Albaez, Albaez, ah, ah, Al Albaez ah, ah, ah, está peleando con uno. Yo... Hablen, hablen, güey. Ah, okay, okay, okay, voy regresando, voy no, regresando. Aquí hay Ya me mataron, güey. A ver. Y el healer no me está giliando. ¡Ay, güey! ¡No! Ya mataron a todos, déjenlos, espero chingados pues es que... Me es que nos falta experiencia, güey. Nos falta meterle... Power. A ver. Mm, me cambio la ah, leyenda o que me quedo con el Genji? Mira una No, Memo, tú no, tú no debes de ir siempre a lo loco, güey. Tú no se supone que nos debes de cuidar, güey. ¿Quién es? Este? ¿El tanque es el Memo? No, el, el Memo es el que nos cura, güey. En disputa y en disputa. Ahí voy, ahí voy, ahí les caigo, ahí les caigo. Marquis, gracias, gracias, gracias, gracias, nación. Disparen, disparen, mátenlos a la verga. Y rayos, no puedo reflejar ese daño. ¡No! Ya no tengo me para curar, Me agarraron en vi. bola, me agarraron en bola. A ver. ¿Dónde taloso maduro, dónde maduro? Los errores siempre preceden a la victoria ¡No manches, Me mataron. Tengo la ulti, eh? ¿La qué? La ulti. Ah, la de la Q, la de la Q. Uh -huh. Oigan, necesito curación. Ando muerto yo, allá voy. El enemigo lo supera un... ¿Alguien, Alguien mata los soportes, algún DPS. Con Dale, no, dale, dale, dale, dale. no tienes que ir a lo loco, güey. Entiende, verga. El juego no es de matar. Ta bueno, madre. sí, pero. Pues... <risa> sí o no, güey. Yo pero tengo pues una pinche Churiken se afiladísima. Se me va a decir que no es de matar, güey. Es que pues sí, ponte... pero. Pues cómo te vas a ir con, un, con uno, con un churiken y con cinco pendejos con una pistola, güey. Pues se supone okay, que me, mi personaje me... es verga, güey. Se supone que, que yo soy la media reata, a ver. Ya no, es que como acaba de empezar a jugar, pues acaba de empezar a jugar, güey. Se justifica. <risa> Es que no, es güey, no, no pedo. Que no. Agua, haz agua, Sacó este ulti! Mátenlo a la verga, mátenlo. Le voy a dar, le voy a dar. ¡Uy! Oh, me esquivó la, me esquivó la el filero, el filero. Oh, no, la, no puedo hacer nada. ¡Uy! Oh, le dio le, le un espaso, no. Ay, no, la neta me va a cambiar de leyenda porque el mío, es, el mío lo tengo que aprender a usarlo. ¿no? Me va a poner al, al viejito, al viejito. ¿Este perro? Está chido, está chido. Una, una torreta, ¿no? Simón. Pues vamos a tratar con eso. La va a poner un pinche torretón como los de la Guardia Nacional, güey. No nos ha visto cómo tiran cuetazos. <risa> Les encantará. Cúrenme, cúrenme, cúrenme. Me estoy sobrecargando. Quítense, quítense, quítense. No hay pedo, puse un escudo, puse un escudo antes de, de su ulti. Tírenle, vergazos! vergazos. Maten a los soportes, está curando el tanque. No, me tiró mantén un bench. No, los no, los no te separes. Me mató, wey. Es que te fuiste para allá, valiste verga, vades. Y sí, es que me fue corriendo un vatos a, Atrás de mí, atrás de mí, atrás de mí. Ya Están muertos, están muertos, están casi muertos. Maten a este hijo su puta madre. Y rayos, me reflejó la. Es bueno, es bueno ese Genji. Si ¿Sí es un Genji. Si, sí, si, sí, si. Sí. Mátelo, mátelo. Ahí está muerto. A ver, yo estoy es, mexicano. Ese güey tiene doble salto. Sobre, sobre, ya están agarrando el rollo más o menos, güey, pónganse vergas, ¿eh? Sanación biótica, lista para su uso. A ver, aquí en el pinche... ya estoy así. haciendo retroceder. Ya, ya ves, ya la carga está de nuestro lado, güey. Está ahí, ¡Ay, qué, qué, qué! ay! ¡Me agarró algo, me agarró algo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Sí, que, Mi que, que, ¡Me mocura, me mocura! Cura cura ese güey cura el tanque, cura el tanque, debes de curar el tanque porque es el que recibe más daño. Es todo, es todo, es todo, es todo. ¡No! No puedo recargar. aleja uh. Atrás, güey. Que llegó para atrás, güey. No, ya no. Dios mío. Yéndome. Equipo asesinado. A ver, no, y como, y como estoy acostumbrado a correr, le pico al chifis. Me desaparece la torreta en cuanto aparezco, güey. <risa> <risa> Lo bueno es que esta tipo de. Yeah, aquí correr aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos juntos, aquí estamos juntos. ¡Libera tus Me habilidad, ocupo curación, mi habilidad máxima está lista. ¡Ah! ¡Le estoy dando, le estoy dando una chinga, le estoy dando una chinga! ¡Maten a ese, maten a ese! ¡Ya, muerto, no, muerto, muerto! ¡Curación, curación, curación! ¡Uno, que okay, okay, ya, ya, ya, ya! ya ¡Póngase truchas, póngase truchas Uf, En dos minutos ganamos, nada más no hay que evitar que lleguen. Dos minutos o. Hay que avanzar, hay que avanzar para toparlos aquí, wey. Ahorita que ponga mi ulti, me voy a poner todo morado y, se, y tienen que estar atrás de mí no y curándome. Ya voy, ya voy. ¡Ah! ¡Oh, ¡Cúrame, Memo! ¡Cúranos, ¡Cúranos! ¡Me, colegos, me ¿no? atraparon, me <risa> atraparon! ¿De dónde, wey? ¡Listo, voy, voy a sacar mi ulti! ¡No! <risa> por yo también, güey Lo que no me gusta de este juego es que siento que Tienes que, vamos tiene que a estar poquito, muy que concentrado o no Más, más concentrado en la partida, güey okay, Aquí vienen, aquí vienen Eh, me está ya un estorbo, güey Eh, eh, eh, Víctor, Víctor, vente, vente, vente Lo trasede. Hay que esperar que gaste el tiempo Está retrocediendo tiempo en lo que acá. Cáigale para atrás, cáigale para atrás Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy a la verga me tiraron un putazo! pura <risa> ya ya ya ya, ya, ya. Es que ya poco tiempo cuidado que hay enemiga esa ay, ¿Vale? ay! ay ay de la la de la, la, la de de la de la pinche rueda esa que da ¿sí? la wey la de la la ¡Una uno que da no hay pedo, no hay pedo. Vamos, sí, 30, sí, segundos, sí. 30 segundos, 30 segundos. Aquí estoy atrás del oso maduro. Oye, güey, está bien grandote. Voy entrando, güey. voy entrando, voy entrando. Y sí, no. Dos minutos más, tío. ¡Oh! ¡Ay, no, bro! No! ¡Ay, no! Faltó poquito, güey ah, Es que la neta siento que estos están muy bien poderosos, yo siento que no le hago daño. Como que yo tengo una, un rifle 22, wey. Un revolver 22 de Vileo Zapata, güey esa es la verdad trae una pinche torreta 50, cabrón Que me hacen cagada <risa> Tengo ulti eh <risa> Cáiganle, cáiganle, cáiganle A ver Aguas con el Genji, está aquí ¿Por por... ¡Me curo, me curo, me curo, ¡Tiene torreta, tiene torreta! ¡No! ¡Vamos ¡No! ¡Se no, no, no. mataron! <risa> ¡El Genji! ¡No! ¡El Genji me agarró! ¿Cómo me agarró? ¡Ni siquiera lo vi! Yeah, sí. ¡Ni siquiera lo vi, wey! Déjame cambio de leyenda rápido Una que más o menos... Ah, es que ni siquiera decir más o menos, ¿verdad? Lo acabo de descargar hace 30 segundos, literalmente Vale verga ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? Lo bueno que fue rápido ¿Sí? <dataset> A ver, vas... la pueden sacar, ¿Sí? es que me están marcando la jugada de la partida. A ver, pues ya se acabó, ahorita se sale solo. Easy, pone. Pusieron easy. Pusieron easy? <risa> pusieron, easy? ¿Qué pusieron? ¿Qué pusieron easy. Acuérdate que estás en, el di en directo, eh. Ah, vale. vale, déjame ver si se escucha. Me mira negro la... La del baile ¿Qué pedo con ese güey? ¿Con quién? Con el Váez Porque le marcaron. ¿Y desbloquea a alguien? ¿A, ver. ¿A, a quién desbloqueaste? ¿A DBA? ¿Te llama? A, a Viva está chida. Ver, ese personaje está chido. El agua y fue de todos. Simón, Simón. Pero yo quiero curanderos. A ver. Ya que desbloquees a la gana, la de gana te va a gustar, güey. Ese es mi main, ese es el personaje con el que estoy jugando más. Ahorita en soporte de competitivo estoy en plata 2 gracias a ella. Subí bien rápido, pero es que es eh, así, así como subes rápido, también subes bajas rápido. Porque si tienes una mala racha de, de, de derrotas, te bajan de rango. Los bailes son especiales para cada personaje. ¿Qué? Ajá, pero si nos escuchamos nosotros, ¿eh? No, nos escuchamos. <risa> Escojan sus roles. Sí, sí nos escuchamos. No, pero si sí nos escuchamos nosotros. Me acabo de escuchar. <risa> ya valió verga, güey. Mi... Nada normal uh, Ahí está No, es que tengo que, tengo que hacerlo manualmente Y mutear la, el audio de escritorio Si quiero ponerla Sí, ya uh, se escucha sí. No, pues ya activé el, el audio Estoy acomodando la camarita Qué pendejo Nos hace falta para que seamos los cinco, güey pues no alguien que uno. juegue, juegue Valorant. Que también eh, pues son, son cinco, se supone que tiene que, tiene que haber uno huevo que sea de cualquier otro rol. <risa> Dependiendo, si ahorita como tenemos dos DPS y un. Eh, pues yo quiero uno sí. de daño. ¿Por qué, ¿por qué no puedo ser de daño, pues? Ahí está, listo. Qué estúpido. Falta tú escoger, Alan. A ver. Y el pendejo del va falta darle listo. Mira, me está viendo uno. Es el memo. Que... Ya le di listo Ahí está listo, es que el piqué dos veces wey. Pendejo Oye, ¿con qué estamos perro? ¿Jugar con control o con teclado y mouse? No, con teclado y mouse Con ah, razón perdíamos <ríe> <ríe> ¿Por qué no me dicen desde antes? ¿Estabas jugando con control? No, no, sí estoy jugando con teclado ay, ay, bueno. Un chascarrillo, un oh, chascarrillo, un chistorete <ríe> Pero es ahorita... que yo también, es que si le conectas un control, pues sí, ahí sí se cambia la interfaz a control ¿Y ahorita, ahorita sí, quieren jugar otra cosa? Uno. O sea, no por mamón, ¿verdad? Pero pues si quieren jugar otra cosa, me refiero... Uh, de... Pues bien, güey, si quieren que jugar otra cosa desean. No, porque qué podemos jugar, güey? Pues algo Mada? tranqui, güey, algo que... ¡Ey, hey, empezó, ya empezó! ¿Por qué no me dicen que ya empezó? ¡Yo empecé en la el lobby! En el lobby, es el lobby ¡Ay, mi Ay, chingón, güey! ¡Mi chingón, güey! ¿Viste, me mataste tú y tú, ¿tú? Sí, yo te mataste. Este güey. Ah, ese lobby. Ah, yo. Eh, es que no me dicen bien, pues. Yo pensé que ya estabas agarrando vergazas contra todos. Vente pa' acá, vente pa' acá, wey. Te <risa> <¿Qué> puedo con el cenar. Huí a la verga. <risa> pinche. Uy, ah, <risa> ya lo estoy aprendiendo a usar, güey. Aquí y me reflejaste y. Es que... Tiene dos saltos el Genji, wey. ¡Hasta para acá, bebo! Oh! ¡Ah, ese no su maduro! <risa> <risa> ¡Eh, te puedo hacer stream sniping! <risa> ¡Ay, wey! Ay, ¡Ay, sí, sí, wey! ¡Ay, wey, perro! ¡Stream sniping! ¡Qué jota, No, pues mejor así voy a matarte. No mames, me caí. ¿Te transportaste, porco? <risa> me caí a la verga el mar, güey. ¡No! ¡No, yo también! ¡Ay! ¡Ah! <risa> <tras la pregunta. risa> Como en el Senado, caí en una especie de piedroto, me parece. <risa> nadie, los errores siempre preceden a oh, la victoria. Cállate. Oh, Como silencio, los dos de mis personajes, no vamos a escucharlos hablar, güey. No, Siento que me están opciones. juzgando. <risa> Es que dicen los errores, preceden a la victoria Ah, puto, no pero que me un vergazo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, porco? Ay, es ay, que, ay, es ay, que ay. no ocupas saber apuntar con ese personaje, ah, Memo Pues algo, güey, sí ¿Te vas a morir, Purco. ¡Ay! ¿Qué pasó? Sí. ¿Ya? Sí, partida ya sí, encontramos nah. partida Ya estaba bien puesto para matar a ese güey Ey, tengo dos notificaciones Ha comenzado a seguirte, nada me va con el Genji la... Es como el que le agarró más el rollo Pero con el señor de Overwatch o con el 2 A claro, no, Pate, esta no mm. La Mercy, sí la, sí Si está chida la Mercy porque su pistolita, tiene una pistolita, si le das con la rodita del, del mouse sacas una pistolita y esta tiene la hitbox Bien, muy grande que Así ah. que aunque falles, le vas a dar siempre sí, al, al enemigo Supongo y hace daño, no son bastante... mucho ah, un poquito, Yo creo, un poquito. yo creo que es una pistola hace, hace daño no Pero tienes que ah. casi... De... Ey, pues no Más o menos cómo funciona pues, ese personaje, puta, tú madre, Te cagaste, bombo, Abran <ríe> ya, ya sabes cómo funciona Más o menos ese personaje Mira, mira, mira, mira, este, este, ¿Voy, a sí. voy a jugar basketball, güey. Voy a jugar basketball, güey. Primera ronda, captura el objetivo Hay que, hay que atacar a nosotros Primero dos? hay que esperar que el punto se desbloquee y capturarlo. El que gana. No, el punto es todo, todos juntos, güey. At at atrás de mí yo tengo escudos. El, el punto es ir enfrente, atrás del Alan, güey. Todos juntos siempre. A la verga, ya me chingó un... Ah, la de Franco. ¡Ey, por acá! Ay, no, vos, ¡Por atrás, ¿Por ¡Aquí atrás! Y rayos. Tengo desplegado. No, cúranos. Ya apenas voy llegando, viejo. Ya casi lo mato, ya casi lo mato. ¡Oh! No, se, no está me... curando, Ay, ¡Se está curando, se está curando! ¡No! ¡No reflejé el ataque! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, no Queen, ¡Está disfrutando sí. este juego, sí, Alan! Es tanque, ¡Cómo es lo la juegas, Queen. Uy. Pues es que sí. no saben, verga. Ok, voy a Reinhardt. Reinhardt a tu servicio. <ríe> La voz, Les estoy diciendo, vayan todos atrás del ala, no se, va, no se vayan adelante y les vale, verga. Pues atrás de mí, si yo tengo los un vale, escudote. Pues nunca vamos a poder jugar bien, wey. Es más, nunca vamos a ganar una partida, wey. Qué culero que ya llevas tres partidas de la primera vez con este juego. Pues y estoy y con la, el ala, y... mía? con el oso maduro. Eh, eh, atrás de mí, atrás de mí. Ay, estaba curándole, que estúpido. Estoy campeando, güey, bien perro, güey. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo estaba capturando ya! ¡Uy, ay! ¡No! Exacto, me agarró con una bola de hierro, güey. Es que tiene como. que puede agregar más habilidades a los personajes. No, no, no. déjense, déjense, está el bobo ahí. A ver. yo le doy, yo le doy. Me necesito sanaciones, necesito sanaciones. Eso llegaron por atrás, eh. En eh, porque brincan doble esos vatos. Ah, ya, ya vi. Ayúdame, ayúdame. Aquí estoy, aquí estoy, Alan, aquí estoy. Alan. Me capturan el punto, exacto. Atrás, atrás de mí, ayuda. Ay, muerto, muerto, muerto. muerto. Listo, listo, listo. ¡Ay, soy una riata, wey! Hay que cubrir, hay que cubrir, hay que cubrir. Aquí estoy. Que no se deje venir nadie. Allá ya viene uno! ya viene uno! ¡No lo dejen respirar, no lo dejen respirar! ¡Es por por No, nos saquearon, nos saquearon. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muerto uno! Es todo, es todo. La, la, el Kamehameha de, de la Moira también hace también daño. ¡No! Cura. ¡Se curó! ¡Se curó! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está, está brincando. ¡Ahí está! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Viene? ¿No van a llegar por atrás? Eh? Sanamente muerto uno bueno, buena, buena buena. ¡Ah, buena. huevo! Tengo una espada verde, tengo una espada verde. Ay, me mataron. güey, quedé 50 de vida. Ay, pinche. Voy por esa, voy por esa, voy por esa, voy por Aguas, aguas, aguas. ¿Atacó sí la, la la la tanque? No, me agarró. Ay, paciente, ah, me mató, me mató. Ahí van todos. Pónganse las trujas, pon las trujas. El deber me está. Cúrame, cúrame, cúrame. Vamos ganando, vamos ganando, vamos ganando para atrás, sí, ánganse, siento para atrás, ahí voy para allá No mames, no, ahí, güey aguanta aguántame, retrocede, retrocede A mí vale madre, si lo... Oh. Te van a matar, güey, no, literal, cuando estás solo no puedes hacer nada, güey Cómo no, mira, cómo no, mira ya hasta me corrió el vato, mira, me corrió el vato Ay, ay, ay, cómo me curo, cómo me curo No, no, no puedes, ocupas un, un, un, killer Ah, es que se va a tener al lado este güey que se cura eh, Ey eh, O sea ¿cómo le compito a eso pues toda travesía tiene sus pruebas Y luego por confundirme en querer correr Activo la habilidad güey, y, y el bato se me cae activado. viendo y me, bien extraño como que el que le pasa a este bato? Eh, conmigo Mátenlos, mátenlos Están solos Ahí está el otro, ahí está el otro Tiempo extra Se va, se va, se va, se va, se va a ah, Weo, weo, weo Don't worry, don't worry. Vienen por aquí, vienen por aquí, vienen por aquí. Ah, ya. ha ganado la primera la ronda. ¡A huevo! Oye, eso que lo acabas de cargar ahora. Eh. Ahí ya lo decir, ya ahí, ¿no a decir, ¿quién hizo más puntos? Pero la primera es Ay, no, manche, manche, de mi nomás. Es la primera ronda. Deberíamos Mira, yo fui segundo lugar. Ah, no. Ah, no, no está ordenado. No manches, fui el último. Bueno, el último fue el Cideral, pero creo que es un bot, ¿no? Es un bot. Por lo que no, insiste. es otro personaje, güey, otra persona, digo. Sí, es otra persona. No, pues si soy un poquito, mira, yo hice cero kills. Matan 15 veces no. Más ¿Cuál es la e? la e? ¿La E? ¿Es... Qué amas, ¿Eliminaciones, asistencias ah, pues, y. E, muertes? No. Mira, para aquí arriba, para aquí arriba. <risas> <¿Te funciones? risas> no, verga, hace... tienes que venir con nosotros, ¿entiendes? Pues estoy, pero por arriba, mira, aquí estoy con ustedes. A ver, bueno, ahora sí ya me no separé. Entren, entren, entren ¡Muerto, Con todo, el objetivo ahora está activo. Muerto, muerto, muerto, muerto. ¡Oye, ye! ¡Ay! Nice, nice, nice, nice. ¡No me mataron! Todos están bien bajos de vida. Bueno, menos que hacían curados. Sí, sí. Dale, dale, dale, dale, dale. Ay, no tengo bien torcida la mano. <risa> no <Intorcido> la mano. <risa> ¡Oh, huevo! Atrás de mí, atrás de mí. Ayuda, ayuda, no, ayuda. No, no, dale. cágale. Ay, Te hubieras echado este... hacia nosotros. <risa> no, no lo tenía cargado todavía. Ese huevo está bien muerto. Ese huevo está bien muerto. Y ya lo curaron. Voy a entrar. ¡Ah! Me te me... durmieron. No, no, no, retrocede, retrocede. No, me tira a la verga yo. No me dejo <ríe> morir. Se güey. suicidó, güey. Ey, nos van a quitar el punto! No, no, ya llegué yo, mira. Yo llegué a salvar. Recuerda siempre estar atrás, güey, para poder correr, porque aquí no ay, corres, ay, ay. güey. Y si estás solo, es muy probable que te maten. ¡Ay! Me esquivó, mi me esquivó el espacio. Ahí voy, ahí voy, no. No, me dormieron, me dormieron. Me hicieron los mataleones acá. Ayuda, ayuda, ayuda. Ey, mi cartera. Retrocede, Alan, retrocede, Alan. Alan. Ey, no, hey, <risa> mi cartera. Mi cartera <risa> <risa> que Me dormieron hey, me, me pues, me. Pues, me y me quitaron es todo. Es que no vaya solo tampoco, Alan. Yo sí estoy al pendiente de cómo vamos avanzando, güey. Pero, Tú pues, pues, es que ni le de con chicle, güey, a la espalda. No es mamón. ¡Es que literal si sí es así pendejo! <risa> es que también hay, pásame, hay que comunicarnos, pásame, hay que sí, decir no, no, en vez de... Sí, sí, de aquí de, tengo de, uno te ya, que ocupo, uh, hay que decir en dónde estamos y con quién estamos peleando. O sea, aquí estoy en el punto, aquí estoy en punto. Estoy peleando con todos me están pelando. <risa> aguas, aguas, aguas, eso es eso. ¡Oh, la madre! Le rompí el escudo, un perdiazo. Cúrenme, cúrenme. Ulti de mi ulti los maté. No, ¡Oh! no, ¡Ey! ¡Cómo me mató, nene, nah, nah, nah, nah. <tose> nene, nene, ustedes Esa vieron, ustedes buena, vieron. Eh, bueno, el memo, mira, porque es el único que está viendo la transmisión. Seguiré por este camino, haciendo este <tose> sniping y eso que es de mi equipo, He wey. Imagínate que no fuera, pero llevamos ganada una, wey, no hay pedo. Aunque parezca que no, estamos ganando. Ahí, mira, ahí, mira, ahí, mira, Bumbo. Vamos, con, vamos contra ese wey, vamos contra ese wey Eliminación. Ya son muertos, ya son sí, muertos ¡No! Ya, casi muertos Ahí está oy, mi... Oy, mi... Oy, oy, oy. La bolita ahí en, en esa casa <risa> Hace un chingo de daño ¡Ay, no, manches! ¡Me durmió, me durmió! ¡Ayuda! ¡No! Sí, pues ya te la, ya tengo putacillo. la, ¿cómo se llama? La útil, la útil se llama, la, la multi ¿Cómo se llama la habilidad? La que cargas La ulti La, ulti. la última La ulti, se llama ¡Ah, la ulti! ¡Eh, güey, ¡No mames! ¡Vale, virga! ¡No hay pedo, bo, ¡Ya tengo mi ulti recargada! Car ¡Ahorita te voy a meter una retrogreso, Eh, ¡Ey! Hey, ¡Ya se está acabando el tiempo! En el ¡Pues ya nos ¡Noo! van a ganar! ¡Noo! ¡Ay, vamos uno a uno ya, güey. ¡Juego de discreción! ¿De lo, mato, ¡Lo mato, lo mato, lo mato! ¡Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato! lo mato culpa? Puntuación. Uno. Ahora. pues tú eres el que no dices nada! ¡Ah! ¡No, pues entonces <risa> no pasa nada! ¡Para la otra se compone! <risa> Es que no vayan solos, verga, Mira, Mira, pero te va a pasar el balón, te va a pasar el balón, güey. <risa> mira, mira, mira. Sí rebota, güey. Eh, tiraste su una mochila, güey. Ay, recógela, güey, no seas culo. Es que estás ahí, ¿no? Me, me iré mono. Para el... Bueno, el, el Winston. Para atacar a los supports. Sí, sí. Eh, qué pedo, bombo. Tatro, tres. <risa> No, ya va a decir tu mamada, güey. No ni lo digas. Sí, sí, ni lo digas. Vas a matar el stream y eso que nomás hay un güey y te vas a salir tú mismo. No este momento, a <risa> tú mismo este te va a este dar cosa a tu el chiste, momento. wey. El dolor Enemigos, hora de pelear. Tienes la vergazo macizo. Eh, hey, Atrás, atrás, tenemos uno. victo <risa> Necesitas al objetivo! ¡Agrúpense! Ah, ¡Es que valió, verga. En cuanto maten a uno, díganme, me mataron, así está no, el pedo. No, me pego. mataron, me mataron, punto, mataron, me mataron, Yo me, mataron, me di cuenta punto, porque tengo punto. activado que haga un sonido, punto, pero... Hazte ah, atrás! ¡Me vas punto, para atrás! No sí. debes de ir solo, güey. ¡Ahí <risa> hey, viene uno! Los errores siempre preceden a, ver, pues. a la victoria. ¡A la vez te comunicas! ¡No, Ah, es que es como un chango, ¿no? Simón. Ajá. Ah, yeah. Vamos, vamos, un... vamos, vamos, para que curen al Alan. Ahí voy, ahí voy. corran, corran, corran, corran. ¡Ay, ay! ¡Me me han matado, güey! ¡No! Ey, por protegerte, bombo, por protegerte, güey, me debes la vida ahora, güey. Pues, ¿por qué por protegerme, güey? Pues, pues, te iban a, a tirar uno que mata a todos, güey, de una. Este y me puse enfrente acá, recibí y la bala por ti, güey. A ver, cuenta, tú eres el presidente y yo me aventé, güey. Eras Colosio. <risa> oh. <risa> ¡Ah, ya maté uno! ¡Asistencia, asistencia! Es que la neta no, güey, ni dónde llega güey, porque son demasiados ataques al mismo tiempo. ¡Estoy bajo ataque! <risa> ¡Vamos avanzando, vamos avanzando, vamos avanzando! ¡Ve curando este ¡Está bajo de, de vida! estamos bajo de vida lo que tengo aquí! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Uno, muerto! ¡Uno, muerto! uno vengan rápido! ¡No hay nadie! ¡Más, más que uno, más que uno! ¡Estás solo tú allá adentro, güey! Pues sí, pero yo estaba solo con este auto nomás y... ay hubieran venido, güey. Ya estamos capturando. Curen, cura mejor ¡Ahí cura está! Me ¡Muerto otro! Muerto, muerto, muerto, muerto, muerto, ¡Muerto otro! Me falta poco para la, para la ulti, para la ulti. A mí también, eh. También yo ya tengo la ulti. Yo también. Hay que tirarla Ahorita que se junte. Bueno, ya le tiraste, Memo. un oh, oh. ¡No mames! ¡Había uno adentro! Sí, güey. Ah, pero había usado también la ulti ese, güey. Muerte doble, muerte doble. Ahí voy. Ay, ay, ay, ay, ¡a huevo, huevo, huevo! Intenten retroceder tantito, güey, en lo que, en lo que ellos también se cura, cura ese, güey. Gracias, gracias, gracias, gracias. ¡A huevo, huevo, huevo, huevo! Yo también quiero que me curen, güey. Muerto, muerto, otro, muerto, otro. Racha de muerte, esa wea. Ponte trucha, memo, ponte trucha. Memo, es que tú debes de, de quedarte, intentar quedarte atrás para que nosotros matemos al que te intenta no, matar. porque Ahí me mató. Es que si te matan a ti, nos matan a todos, porque ya me no nos curan nadie. Me, me, me, me, me, me, me ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no! no, tanto, no, no, no ay! ¡No! ¡Ay! No supe reaccionar, güey. Me quedé en la fin. Se pegado como ahí viene, ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! una! ¡Ay! ¡Ahí <risa> El camino del dragón me espera. ¡Ey! Eh, pero me está estación, este personaje. ¡No! Ya nos ganaron, güey. ¡No mames. ¡No! No manches. Es que estuvieron en zona de esos matos más tiempo, güey. Pero ¿para qué te burlas, güey? La, la salada. No me puedo reír ahora qué. La A la, la madre, vida. está ahí mamadísima esa morra. Te es <ríe> gama el código, cabrón, como cabernícola. es la, la morra así, que dice hasta, que quiere que la ahorquen. sí hasta, hasta me dolió la cabeza. La me dolió la, la razón, cabeza de gritar, no. güey Es que está bien frenético el juego, güey Y esto juegas todos los días, Alan. Eh, a veces, también juego el Path of Zombies, Garden Warfare y el Warframe Eh, pero la neta me la rifeo, es un chingo de muertes Simón, esto es todo chido Aquí el que vale. valió verga, ¿quién fue? Dilo Alan, tú, yo sé que tú sabes quién fue wey. El otro healer, el otro healer el, el otro negro, di, el otro negro el. Este <risa> wey. Hay, hay personajes con mayor utilidad y ese no estaba aportando nada Eh, eh, Memo, Memo ¿Vande? Te tiró la bola. No, no es cierto, no es cierto. No, no, no. no, Dilo, Dilo bien, Alan. Yo sé, yo sé. En el pan, en el pan. <risa> Oye, ¿tienen, ¿tienen Rocket League todos? No. Uh, vale, verga. No. Vale, Estaría vale. perro, güey, una acá, pero pues somos poquitos, ¿verdad? Somos cuatro. Pues que fuéramos tres contra tres. Ah, no, pues si quieres, está ahí toda la manada, tú. Pues, pues sí, ¿no? ¿Quién le un combate a muerte? A ver, Víctor? En lo que Entre todos. No me aparece la opción. Oye, güey, mi cámara se ve bien culera. Es normal. ¿Es la transmisión o se... o se ve así, Memo? En, el, en, el, en la transmisión. Es tu nacionalidad. <risa> <risa> Oye, <risa> de... límpiala, ¿no? ¿Por qué me vio tan culero, Memo? <risa> Arréglala, güey, ¿qué le hiciste? <risa> Ey, me está viendo otra persona, ¿no es alguno de ustedes? Oh, no, Ay, no, emocionado. Pues son Chúpalo. dos personas, son dos personas, güey. Ya soy famoso, mira. ey hey, dóname, ya sé que no me puedes donar todavía, pero dóname, güey. Como si conoces al salgaste, dóname como ese güey, pero no me vayas a estafar. <risa> mira, es más, güey. Si, si vienes cada que hagas stream, güey, te va a anotar aquí en el pinche pizarrón que está acá, güey. Ahí estoy apuntado a un pendejo, pero te va a apuntar acá, güey. Vas a tener ese privilegio. Mira. Bienvenidos a Blizzard. No, la, la, no estoy seguro si, si, si, si eres una persona real, ¿verdad? Pero ahora comentó un ball, wey. Wey. Ay, pendejo. No, <risa> comentaste tú, güey. Por eso. Ah, eres tú. Porque Yo, eres, a mí me pues, sale que son dos personas. Sí, a mí también me sale que son dos. Ah, pues uh -huh. a la otra persona, pues le voy comentando, pues llevamos un rato jugando barbas, desde el primer día que lo descargamos. Y pues queremos ver qué tan, qué tan pro somos, mira. Yo voy a hacer salir ¿Vale, con el. Valorant. ¡Valorant! ¡Ay, Valorant! ¡Ay, valorant ¡Es que la tú, dice. McCorney! ¡McCorney! Con la no, ¡McCorney! Hellmans. Hellmans. <risa> no, estamos jugando Overwatch 2. ¿Cómo sirve este? Ya ves, güey, para que, pa que veas qué tan noobs somos, güey, que ni me sale el nombre, güey. ¿Para qué sirve este? Te que... El hincha El Lucio es el Chief. El, el, el, el, son canciones: la canción amarilla, es a, pura escenaria Ajá. y la verde hace que vayamos más rápido. Y tu E, es, es como potenciar la canción que estás sonando en ese momento me estás escuchando, güey Dígame la neta, güey, porque ya estoy bien ilusionado, güey Si eres alguien real, güey, comenta aunque sea un puntito en el chat, güey Te lo va a agradecer mucho Es el bombo, es el bombo Es el bombo No, no, sé. no pues pregunto, güey, fuera de cura, güey ¡Cura, cura, cura! ¡Ey, hey, ay, ay, ey! Pensé que decías fuera de cura, güey Dale, dale, dale, dale, dale. Aquí, ¿cómo ya ya con lo este? vamos a romper, ya lo vamos a romper ¡Roto, roto, roto! ¡A huevo, a huevo, a huevo! ¡Monta atrás de mí, ponte atrás de mí! ¡Estoy cubriendo los ataques con la espada, güey! No te vayas enfrente, maestra, acuérdate Siempre no, no, no, atrás del la güey Nomás lo estoy bordeando, lo estoy bordeando, güey ¡A huevo! ¡Por atrás, atrás tenemos a uno! ¡Ay! No, me voy a los contra ese, güey Aguas, aguas, aguas, ese es... es, es, es. Está bien roto ese personaje. A ah, huevo! Ya está muerto, ya está muerto mi clon, mira. Ah, Ay, el Víctor sí es malvado, el malvado! ¡No! Ya se salió, te saliste tú, huevo. ¿No? Ah, sí, de allá. ¡Ya está muerto, ya está muerto, de ya está muerto! ¡De la transmisión! Ah, ¿no? Ah, no, pues ya se fue a otro gato. Hay, hay que ganarla, hay que ganarla para que la gente se... <risa> Emociones. Pues hacemos clips pero neta, los clips son para cuando haces cotorreo decir tú y yo wey porque cuando, de pura partida a menos que sea algo muy, muy épico, ¿no? A la madre está, está bien para la habilidad de la espada porque cubre literalmente todos los ataques wey Simón los proyectiles los o sea, me en me... estructuración Retrocedan, retrocedan <risa> Ya wey, ya voy a echar ahí la mercy con la pistolita <risa> El pedo, el ¡Ey, ayuda! ¡Ay, no! ¡Dónde vine! ¡Ay! ¡No! Me agarraron por atrás. Ay. ¿Cómo? Es como ¿Cómo? en la Ey, tengo mi ulti, alguien más tiene ulti. No. No. ¿Todo bien acá, no. Yo, yo ocupo. Víctor, Víctor, Víctor. Tira tu ulti cuando te digan que ya, ya tírala, tírala, tírala, tírala, tírala. Uy, ya, oh, uh, uy, no manches, estamos de una Sí. Ulti, papá Ahí quedó uno, ahí quedó uno, sube para atrás irá, si lo voy a salvar? Muerto, muerto, muerto no. Machaste que tranza, papi? No pudo, no pudo con el estilo, ¿cómo nos llamamos? ¿Cómo se llama nuestro equipo? <risa> el pata sucias. Es que mi, mi ulti <risa> los a todos el patas puercas, güey, como el patas Tengo tío. la ulti de esta morra ¡Eh, atrás, el, atrás! ¡Por atrás. Por, atrás, por atrás! ¡Por Detroit, ya no llegan, eh. ¡No, por el otro lado también! ¡Ay, ah, me voy! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ay. ¿Vienes bueno, por no, mí? Es, está muerto, es, está muerto, está muerto Es que a ti siempre te van a intentar matar, memón, ¿no? porque eres el que nos cura ¿Quién la, hace, ¿La ulti que hace? ¡No! ¡Ah, por andar y corriendo la vieja y mamá! Curas y curas a todos y... más Anda corriendo la vieja mamá, ay, me, ay, me agarraron me quedé solo, eh. A ver. Ahí voy para atrás, ahí eh, voy para eh, atrás, ahí eh, voy para atrás. ¡Entre, entre. no curen al Alan! ¡Eh, pero hagan una estrategia acá bien chingona, güey! ¿eh? ¡Vamos! ¡Cura al Alan! ¡Cura al, al Alan! Tiempo, Los wey. héroes nunca mueren. ¡Ese güey está muerto, ¡Ese güey está a muertísimo! <risa> ¡Ese güey está a muertísimo! Listo. <risa> lo o sea, maté! ¡Yo estoy tirando pinche sus searches a güey! Search ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Uy, aquí vas con el puro, el puro momento, Crucias, crucias. Atrás, oh, atrás. Me está, me está haciendo chivo. ay Me mataron. Eh, wey. Necesita sanación. Del frío, casi. No no hay, derrotó, no, hay oh, healers, no hay healers. Wey. Eh, me faltan tres no. puntitos para la ult. Para, para la ult. No, wow, te hubiera regresado, Alan. la. Sí. ¿Dónde están? ¿Dónde, sí, ¿dónde están? Ya estamos aquí, aguanta, ahorita va a aparecer Lala Ey, ¿Eh? nos está retrocediendo, güey Sí, pero aguanta, aguanta, tenemos ventaja de todos modos Ya, ya tengo la ulti, güey, de, no, de esa las mato de un golpe si la activo, güey Yo, yo, mi, mi ulti es un agujero negro que los junta Ahorita yo la yo lanzo y tú activas tu ulti Y van a estar todos juntos No, aguanta. me mataron, güey Te dije pedo, que wey. te esperaras a al Lala, güey sí, Yo pensé que estaban a lo de mí, güey, la neta no estaba checando Ni siquiera hay map, pues, como compa, que digas Ahí están a ver, ahora sí, ahora sí. Yo voy juntito a ustedes y hacemos el plan, hacemos el plan. Ruedas. Con esta madre nos vamos a chingar, güey. Ten, tenlo por seguro. A ver, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ya, ¿están muertos esos dos? ¿Dónde? No, pero no, Nos están Lictor? matando a, puro, a puro marazo limpio. Yo sí, no, yo no. Sé la la, mío, la que... neta está más perra que... para curar. Tengo ulti otra vez y ahorita lo vamos a rafallar a la. Okay, vez. Ya llegó y ahora qué? ¡Ay! ¡Ay! ¡ay! ¡Ay! ¡Me he espantado! <ríe> <risa> ¡Matenme se muerto! ¡Sánenme, sánenme! ¡Ay! ¡Oh, mu muerto, muerto, muerto. Alan, Alan. Voy, voy, voy. Aquí, aquí está este. Tienes no, tu ulti, no, no, no, no, no, no. los voy a juntar, los voy a juntar. Hey, Ustedes díganme por dónde apuntar, Dígame, La derecha y apunto la derecha, güey, porque no veo nada. Deja que se junten más, deja que se junten más. Sigue sí, Sigo avanzando, sigo sí, avanzando. Tengo la ulti, eh, yo también. Es perro, ya, ya, van oh. muriendo, eh, van cayendo poquito a poquito, güey. No me juego de cayó. Atrás, atrás de nosotros. Dale, me modelo. Oh, vamos, vamos, vamos, vamos. ¡A huevo! Sí, no me alcancé a curar ¡Acá viene uno por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda! ¡NOOOOOO! ¡No tan huevo! ¡No tan huevo! ¡No tan bien, güey! No, no es cierto, no es cierto, no es cierto <ríe> ¡No mames! Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos ¡No! ¿Y a qué me sirve, güey? No, güey? Vengan para acá, para atrás, por mí, pues <ríe> No quiero caminar hasta allá, güey ¡Acá te res conmigo, Víctor! A ver, ¿quién es el que está disparando? ¿Qué es esa madre, güey? Es que explícame, porque yo no sé sus hab habilidades, güey, yo nomás sé que, que tengo que chingarme a estos vatos y ya, güey. Pues nada más haces eso. <risa> no, pues es que cuando hago eso esto pasa, güey. ¡Me mujer! me <risa> Listo, ya Ella... Casi, casi ganamos, casi ganamos. ¿Casi, casi? ¡Aguanten, aguanten! aguanten acuérdense, atrás de la ala, A ver... Ya está nada más a 3 metros la... No, pero nos está retrocediendo, eh. Hay que llegar rápido, güey. Mejor llegar... ¿Pero es que podamos correr? ¡Puro en la lava! ¡Agua es útil del tanque enemigo! ¡No mames! Me chingaron bien bonito. ¡Vete! ¡Vete, Vais! ¡Vete, Vais! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Nos culero. que ¡Uy! ¡Voy a comer el tanque! ¡Ahí vamos a pelear! ¡No! ¡No aguanté! ¡No la aguanté, wey! Me agarraron entre varios, güey. eso no vale, wey. Solo no pueden, es. ey, no echen de vos, wey, para meterle a su madre. el deber, ay, Ya chan, se pusieron ay, pilas también a estos, wey. No echan y... de vos, Alan. Eh, nada más para nuestro equipo. Nah. Había estado perro para poderle mentar No muerto, no muerto, no muerto. Sobre, sobre, sobre. Estoy focuseando el tanque para que. Mira, mira, mira. Atrás, creo. Ah, no. ¡Sí, sí, sí, sí! Atrás, atrás! Vamos, vamos, vamos, vamos, aquí, aquí, aquí con nosotros, literal al lado de nosotros. Me está matando, me está matando. Los... Ya voy, ya voy, ya estoy aquí. A, a, a, a, a, a, déjate de ir, bro. A, a, no, no, a... no, no, no, no. Tenemos dos aquí, tenemos dos aquí, Alan. Mate a otro. <ríe> <ríe> muerto, marco, muerto, muerto, muerto. Pero si quiero. Que avance, rápido. Cúralo, cúralo. No, no, me mataron. Me va a avanzar, que llegue, que llegue, por me favor. Retose, por favor. ¡Cúralo, no dejen de ¡Por ¡Un metro, un metro, un metro, un metro! A huevo, a huevo. Ah, es que venía viendo cómo se iba reduciendo la distancia, güey. Y entonces, ¡Ay no, güey! ¡Se me duele la cabeza, güey! ¡Ey! Otra vez me está viendo otra de persona, no son, no, no ah, son ustedes, mamones. ¡Víctor la sacó! ¿Quién la sacó? Mira. Mira, ahí, ahí los conté. ¿Pero ¿qué, ahí qué hace? Oh, ¿Qué nos muestra la partida? Mira. La mejor jugada ah ¿Y dónde estoy yo? No, entonces no fue la mejor, güey <risa> Ella desbloquea no. Ana Es todo, cálala, güey, cálala esa, esa es de más de lejos, güey Alguien está no. viendo la transmisión, güey Son dos personas mm. A ver, voy a mi área a tomar no, no agua ¿Le diste like a la transmisión, Memo? Yo sí Ah, bueno No, pues o oh, es mi teléfono, Íngato, tú, que sea mi teléfono No, pero es que, es que se metió y se volvió a salir alguien No sé si es alguien real, güey, a lo mejor es un bot Pero pues, si es real, güey Pues, pues, felicidad, güey Ya estás aquí, güey, es la El stream final, güey, a la verga <risa> Acá no, que parezca Que ya llevo trayectoria, güey No, es, Pues ya, con este stream me retiro, güey De los tres años que llevo en Twitch y uno en Facebook A la verga Este tú quién es, va a decir Vamos a Vamos a streamear de vez en cuando, güey Overwatch. Overwatch. Niños, Pero el neta, 5, yo 12. creo que, que Overwatch va a ser cuando ande, cuando ande bien relajado, güey, para cesarme un rato, güey, porque también estar relajado todo el tiempo no es bueno, güey. Porque con el Overwatch sí me estoy estresando bien machín, güey. A ver, en lo que cargo voy a poner, voy a poner mi cámara que tenga musiquita güey. <ríe> ¿Qué se te cayó, güey? Mira, a, a ver, a ver ¿de, qué lado, ¿de qué lado? De este, no, de este lado izquierdo tengo una mona china, mira. ¡Ay! Sí, <risa> sí, mira, mira el directo, güey, se mira la moda china, güey Sí, sí, sí, Pues, un combate <risa> pues con una musiquita, perra, Tranquilo no marrano Esperemos, ojalá, ojalá y, y pues vengan los personas, güey Ya con esta... Con esta... Ey, escena, acuérdate güey, pues, que somos nosotros, family friendly güey. No seas pendejo, Memo ¿Family ¿Cómo? friendly? Aquí no podemos decir Bueno, güey. si somos family friendly ¿Quién tiene su, su, su foto de perfil del, del, del Overwatch con la bandera gay? Eso no se puede aquí. <risa> Eso, a ver, ya empezó, dejen, cambios rato. rata. Ahí está. No, pues si somos family friendly, la vamos a ser 100% legal. ¿Qué le las habilidades de Ana el memo, wey, al memo, güey? Porque al memo sí le va a gustar a Ana. A ver, a ver, yo voy a seguir no, con no, este, con no, el del espado. A, del evento, a, a, Ana es mi main, yo te digo que es un personaje muy roto porque tiene la opción de dormir. Y Oye, su Memo, en el en el, en el Overwatch, güey, ¿dónde se ve mejor la cámara? Aquí en la esquina donde la tengo, en no el otro pas. lado. En la esquina bueno, no pasa es casi nada, ¿no? Es el porte sí. mental. Okay. Ah, pues. No la mira Memo, apunta a, a alguien, güey. Ingenierla. Y le tienes que atinar literal el triángulo donde estamos, güey. Simón, eh, ese es para dormir y es para mejor. curar a los aliados tienes que dispararles. Mira, mira, mira, mira, mira. ¡Fuah! que no me aparece tu, ninguno tu, tu disparo, y, y la granada nos, hace que nos cure Oye, y hace con, que con, el, la, que con la E no Con la E, ¿qué hace mi, mi mono, güey? Eh, la E refleja los, refleja los proyectiles a ver, O sea, vos, no puedo, vos, a ver. todos los, todos los, los, los lo que te disparen Esa granada, Memo, no la tiras a nosotros y nos cura Y se la tiras a los enemigos y no se pueden curar Como un bloqueo Simón. Maten a ese puto, maten a ese puto Muerta, muerta, muerta. ¡Al tanque, al tanque! ¡Denle al tanque! ¡Denle al tanque, güey! Se fue, se fue, se fue. Hay que... Al de arriba, al de arriba. Al de arriba, al de la torreta. Simón, aguas con ese que... Hace no, un chingo pues, de daño. Nos va... ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! cúrame ¡Cura Memo! ¡Cura Memo! ¡Te voy! ¡Cura Memo! Es que aquí hay un vato campeándome, güey, en la zona. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ayuda, ayuda, ¿Y ayuda! El... No ¡Quedó bien poquita vida el tanque, güey! ¡Vayan, rápido, rápido, por favor, güey! Quedó nada, güey. Quedó un cuadrito, güey. un micro cuadrito, güey. Ya lo vas de haber curado, güey. Quedó un micro cuadrito, cuadrito, güey, que los pixeles no alcanzan para representar bien, la re tan poquita que, que quedó, güey. Aguanten, aguanten, ahí vamos. ¡A la maté a alguien que ni me di. Esto? ¡La torreta! ¡No mames, sí, güey! Sí, no ¡Me, no me mató en corto, guachaste, tú ves! No, güey. Nomás mire tu cuerpo ya tirado, güey. ¡Ay! Ok, ok, ok. No, lo están tumbando, no, lo están tumbando. Es no, el Bastion, me... es el Bastion, hay que matar al Bastion. Eh, eh Memo, tú eres el único que puede hacerle contra al Bastion porque tienes que dormirlo. Va, va, va. Tienes un ajito muy grande, tienes una, tienes una muy grande y, te, y lo puedes dormir fácil. Ya bueno. con que lo duermas, me da chance de matarlo. También él, también tuve eh. El. Eh, eh, eh? Ah, la verga, cuidado. A ver, me. dice que no, me, me estaba diciendo algo, ya volvió, ya volvió. Ya volví. No se si ves que la E refleja los proyectiles. Re, le tienes que reflejar todos los disparos del. El, del... Emociona, ¡Cura, cura, sí, Si, sí, sí, sí, sí. Si reflejas todos los disparos del, del sí, sí, sí, sí. bastión, no lo vas a doy, matar con sus pocas balas. Simón, cuando, cuando estás enfrente del Bastion, presiona la E y vas a empezar a reflejar sus, sus disparos. O sea, él mismo se va a morir. No, para es que me mataron, güey. ¿Cuál es el Bastion, la barca que está lanzando bolas de fuego? No, ese es el Junker, el, el Bastion es el, el. el. la torreta. ¿Quién es el bueno, pues? ¿Aquí no, te... ma me tiraron. Ay, pues. no. ¿Te volvieron o te tiraron? Sí, de mí, atrás de mí. A ver, un poquito volteé a la cámara. Güey, me lanzaron una granada y me tiraron por el puente. Ataca, me si te atreves. Dios, Dios. No te puedo curar. Ay, ay, ay, ay, ay. Alguien ayúdame, por favor. La torreta. Bien, Nos hicieron mierda. No, no, no, no, sigo vivo. ¡Ah! <ríe> me agarraron. El Bastion lleva 14 kills. Eh, vatos, la neta, vamos a perder, güey. Tenemos el A menos que hagamos alguna jugada buena, güey. O que active mi ulti, Toda ¿verdad? Digo. Tiene sus pruebas. Ahí está, ya la tengo activada ya. Lo tengo... Bueno, no la tengo activada, ya la tengo cargada más bien. No, es que el pedo es que no estamos juntos como siempre. No, ya, ya. ay ay ay, no me mate a uno, güey. <ríe> Llevo dos eliminaciones. Es que era, ya mataron a dos, ya mataron a otro. Y, ¿Cómo yo si no Quiero que te explique, ¿cómo llevo 19 eliminaciones, güey? Si somos 4 personas, victoria. no, ya... Una, una de cero. Simón. Una de Eso dos, perdón, una de dos. Tenemos que dormirlo, cuando lo duermas tienes que picarle en la, en la ruedita, pues ese es el pink, y ya nos avisa de que lo dormiste. El personaje, el personaje dice, dormía bastante o así? No, ¿El, el, no sé el, si ¿El Es sí, es muy quién? importante dormirlo. ¿El mío o el de quién? No, le digo a la, a, al Memo, a Lana. Ah, Ana. ok, ok, ok. Al negro, sí. al negro. <risa> Al, al, Ahora, al yo podría haberte reconstruido al, sin todo ese no metal. puedo decir la palabra N, verdad, monstruo, igual que posiblemente me bajen la N -word. los de la, la N-word, no, también decir <risa> N-word te lo bajan, güey, en el <risa> así que digan <risa> el, tía <Paola. risa> el tía Paola, el tía Paola, <risa> el, tía Paola, el tía Paola, pues no, no, no te es te nada te racista, te o sea, por los por los pues es un color de piel no tiene nada malo, racista, es que tú consideres que está mal ser de ese color, Aguas, el vacío, el vacío, el vacío. Dórmalo. No le va a seguir haciendo mierda ese wey macizo, wey. Esto, esto, gracias por el healing. La hace, la paga? Es que no entre solo, baes. A ver, ya me chingué. Ya mi está, ataque, está muerto el, el bastón, está ¿Qué? muerto el bastón. Ay, pues esa madre me lo chingué. A <risas> huevo, otro Esta muerto, otro muerto. Vez. Hay así, así al punto, hay al punto ¡No! ¿Qué me hizo? Entren al punto! ¿Qué me hizo? ¿Cómo lo hizo? No, no alcancé a ver, güey. cómo lo hizo, güey? A ver No, la entran, no entré yo, güey. Aquí, <risa> ahí viene, ahí vienen, ahí vienen Pero voy a alcanzar a ver, avisarles desde lejos, güey, si puedo hacer algo Listo, ya, ya, ya, ya, ya maté al Bastion y maté a la Mercy Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Vienen sí, para vienen, para acá, vienen para acá, por acá. ¡Cúrenme, cúrenme. ¡Oh, ya me curé. No me contendré. tu curando, eh? Es todo, es todo. Potencia, clic derecho. Oh, rápido, rápido. Potencia, me, potencia, Y es todo, es todo. ¡Muerto, muerto, muerto! muerto ah Aquí está, aquí está. ¡Ey! ¡El tanque, el tanque, el tanque, tanque! ¡Ya está muerto, dale, dale, ya está dale, muerto! ¡Dale, por favor, dale por favor! ¡No! ¡El de el atrás, el de atrás, el de atrás! Simón, Simón. Ay, esta, esta la, la vamos a ganar, esta... ...con chingona ¿Cómo, eh, ¿cómo resucita el vice ¿Cómo resucita el vice No, no me puedo con la, con la E, con la E. Ay, no pude. Ya no tengo salvación, yo wey. Tírame ahí, deja mi cuerpo. Ay, ¿por qué se callaron todos de repente porque nos concentramos Se caen todos y cae una nuclear del cielo acá Retrocedan, retrocedan Retrocedan, retrocedan No, aquí no retrocedemos güey. El punto lo están capturando Ven que por arriba Por arriba no les pueden dar A huevo A huevo ¿Quién hace la paga? la ¡Ah, muerto, Uy, muerto! Re, ¡Muerto! güey, me mató el bastion y traía mi ulti, desperdicié mi ulti, güey. ¡No! A ver. Y a mí me mató la diva chiquita. No, no, no, no ponte en trucha, wey, ponte en trucha. No, no, no, te van a matar, güey. No, no, no, no, a mí no me matan, a mí no me matan. ¡No! ¡Muerto! <ríe> <No>. ¡Oh! <risa> <risa> ¿Sí te esto, no, esto, todo, esto. Es ¡Muerto, muerto, Cura, muerto! Cúrame, cúrame, cúrame, cúrame. ¡No! Sí. ¡Mira! ¡Mira! ¡Uy! ¡Oh, ¡Quiénes somos perro, Alan! ¿Quién Voy a salir desnudo en el stream, güey, acá, aunque me baneen acá. ¡Ah! ¡Esta es la decisiva, güey! ¡Tatúo a mi obra, güey, en la espalda ahorita! es la decisiva, güey! ¡Puedes hacer truchas! Reportándome. ¡No! Ah, sí, ¿verdad? Ya, ya es 1-1, uno, uno, güey, se gana el Me que están O no suben, tú, como en el boli, güey, que suben los tú puntos. Ah. Creer que tienes el privilegio de Sube a 3, van a decir, güey. Ey, sí si puedes revivir a alguien, Memo, en cuanto lo maten, güey? Con pero, la E. Pero en Con cuanto e. veas que ya, que, ya, que ya está cerrando los ojitos, güey, se lo tienes que abrir, güey. Para que no te... Pero intenta <risa> esconderte no cuando lo vas Utiliza una pared para esconderte y lo, gile, y lo, y lo revives, porque si no, es muy visible. Van a hacer mierda. Vamos, vamos, vamos, Alan, avanza, Alan. Simón, Simón. Ey, porque tienes cuatro piernas, wey. Es? tienes del escarabajo. Es un furro, güey. No. Es un furro, güey, lo que realidad. No, hay una skin que sí, sí, sí, sí es de un reno y parece más furro. ¿Cómo el Chopper? Ahí viene el Bastion, ahí viene el Bastion. ¿Has visto un One Piece, Alan? Eh, no, no, no. ¿Pero visto ah, bueno. los personajes o ni madres? Me to agarró el tanque. Atrás, atrás, atrás. Todo, esto esto esto está, es el gil, por el ¡No! ¡Cúrame memo, ¡Cúrame sintió, la sintió, la potencia, me Atrás, atrás. Ay, bueno, ya. Eso eso agarrar el punto, agarrar el punto. Agárrate con las suyas, memo. No le haces... Siempre preceden a la victoria. cúrame, cúrame. me estoy dando cuenta ahorita en la cámara, güey, que cuando me concentro aprieto los labios. <risa> Como los que sacan el lengua, no? Es todo, es todo, es todo, es todo. No, si es todo, es todo, pues no hago otra cosa. ¡Ah, me... oh, huevo, huevo! ¡Cúrame, cúrame! ¡Uh, la están curando! ¡Eh, me jaló! ¡Revíveme, revíveme! No Espérate. Re es todo, es todo. Ah, bueno, no, casi. Bueno, bueno, bueno. Buen. Estuvo bueno, estuvo bueno. no, ¡Ay! ¡Ah! Era ¡Tumbaron! ¡Ah! ¡Oh, ¡Córranle! Aguérdense tengo... atrás del Alan, eh. Entra el Alan primero te ando vergazos. Ya tengo mi ulti. Mi, mi ulti los voy a Me juntar. ¿Alguien tiene ulti? Aguanta, aguante, te... eh. No, yo no tengo ulti, wey. El Alan entra primero te ando vergazos. Simón. Y aguas, ay, el, el bastón tiene ay, ulti. Ay, muévanse! muévanse. ¿Ese cancioncita de qué es, güey? De los misiles. Cúrame, mo, cúrame, mo. Uy, muerto la, uno, muerto uno. uno. Y... Están eh. Corre, corre, revíveme, corre, revíveme no, no me voy a mover ¿eh? Con el chip, con, con Mercy Te acercas a un aliado ¡Oh! y tienes un ¡Y Atrapado, un me agarraron okay. Pero me lo chingué, no pudo conmigo No Hice Hice el, el y lo hice pero para con ellos No para atrás <risa> Ando, usted ulti Ando volando yo Simón, Simón, Simón Cúrame, cúrame, cúrame, cúrame. Es que no es la última. A ver, no. Tienes ulti, Alan. No, Tienes, ¿Tienes ulti, Alan. Sí, sí, sí, sí. Tíralo. Sí. Poténceme, poténceme. ¿De qué te van a matar? ¿Me puedes revivir? Sí, a, a huevo, a huevo. No, y es que te soltaron el tanque No, güey. No, Tire otra vez mi puta ulti la desperdicié, güey. Eh, fuera el cura, wey, me estoy estresando de verdad, güey, como si... Y, aliados güey. No, ya valió verga, güey. Ya tengo la ulti, tengo, tengo, la ulti ganado, tengo la ulti, ganado, tengo la ulti. Ganado, man, wey. Tengo la Con esta los mato es? todos. De verdad, de verdad, los mato todos, güey. No. <risa> <risa> <risa> Se aventó <risa> una triple. <risa> eh. Una cuadra, güey. <risa> <risa> <risa> Eso queda para clip, wey, la neta, güey. Eh, <risa> no siempre son un éxito. <risa> Ay, no, Dios mío. para cabrón los sí, güey, pero lo tengo cargado, <risa> lo tengo cargado, la tengo cargada, la tengo cargada. La revancha, wey. No, no, pues ya. <risa> pero lo vas a hacer en la vida real, wey. <risa> aventé, aventé el catanazo de la cámara. <risa> la jugada de la ya, huevo, no salió, no salió. No salió el Jankret? Que buenos culitos hay en este juego <risa> La esto! ¿no? Eh, hey, wey, fue de si me duele la cabeza, wey Pues ya llevamos una hora de stream, wey, la neta no lo quiero extender más Culo, culo Es que no he comido, wey no comió en tres días, güey, por eso empecé a hacer stream. Ah, no. No, fuera de cura, no he comido, güey. Desayuné como a la una. Ah, desayuno no. Mm. Está bien, ayuno intermitente. Es para... <risa> los, los, los, los humanos No, sentimos, no, no comien, te justifiques, consumía. Alan. No tienes dinero para comida. ¿Cuál no, ayuno intermitente? No, <risa> <risa> <La> <risa> no te alcanzas, Ay, güey. Pero comer, ¿qué, ¿qué es eso, bien. bro? No, es que hay un intermitente. Que, es que dejas de comer, güey. Tú, tú nomás no comes nada. <risa> o sea, no, no lo dejaste, güey. Nomás no lo hacías ya. <risa> no puedes del... Y ya me mató. Me espera? Esa partida que es. Ah, es el puro lobby. Ah, con razón, ya decía. Empezó muy rápido, ¿no? A la verga, este no es el Victor? No sí? Qué viejo, qué viejo, qué viejo. Hijo, tú, hijo? No te ¿Te hijo de puta, de curar? Te curaste, hijo de perra, güey. ¡No! no ¡Me caía el agua! <risa> agua es que hay dos Genjas que sí saben jugar. El deber me llama. Y me mató bien rápido. La ¿La misma, güey? ¡Ey! ¡Sigue habiendo dos personas, güey! ¡Ya me espanté, güey! ¿Qué tal que.? No sé, güey. Me está viendo un administrador de pedo que acá y... <risa> El de... ¿Vas a valer madres, Bombo? ¡Ándale! Sí, ¡Ándale! ¿Quién es su papá, Bombo? Dime, dime. ¿Quién es su papá? ¿Quién <ríe> es el pendejo? Yo, yo soy el pendejo. <ríe> Viajando a Ey, ahorita me quiero ir soporte yo. ¿Quién quiere ser tanque? No, yo no. Yo sí. Yo no soy bueno para eso. Yo. Es que creo que es la no. luz, güey, porque es luz azul. Y la luz azul chinga, no, la vista. Simón. Y yo no sé cómo hace el bizarra para grabar, entonces, güey. Recusa que lentes oscuros, güey. Con razón, Simón. a ver. Yo, yo, tengo lentes, yo tengo lentes, pero para la vista más, cansada, mira. Así voy a jugar, güey. Es que en el, en el espectro el electromagnético, las ondas la madre, más, más fuertes son de color violeta. Y pues las ultravioletas son sí. las que dan cáncer del sol. Ahora imagínate ¿Qué? tener un poco ¿Qué? en tu cuarto. ¿Cáncer? <ríe> No, wey, aviento la lámpara, güey. Pues la, la, la, ver, luz, es luz, es energía, más de radiación en Júrame, ver, güey. Alexa, prisma color blanco cálido Agua para Que no parezca que estamos en antro, aquí somos cristianos Es que andas o... grabando una sesión en color rojo y las ondas de color rojo son más son más, son más más suaves para la vista. Pero de es que, todas ¿sabes cuál es el poco de las ondas de color rojo, güey? Son racistas. y Yo no me veo en la luz, güey, con roja. Yeah. Oh, Simón, porque la luz no se refleja. <risa> la luz negra y perro. No, <risa> no te estoy chingando, tipo, y sabes que te estoy chingando. Ey, ey. Ey, no, necesito no, curación, necesito curación. Genial, genial, todos se metieron a mí. ¡Ay, ay, ay! ay Ay, Ay, ahí se te metió, Y me durmieron, me durmieron, me durmieron. ¡Noooo! Ey, wey, te tiraste atrás de mí, nos tiraron juntos, güey. Nos agarraron. Buena, buena, buena, buena. Oye, Memo, una prontota. ¿Tras, atrás, atrás. Mi ¿Eh? cámara se ve pixeleada. ¿No? Se mira bien, porque yo la miro pixeleada en la retransmisión, te a... pero... Mm, no se mira normal. Se Ajá, se mira de sea... pronto, pero no se mira pixeleada como, como pinche Minecraft. Me mira latinoamericana. Pues, ah, no, pues sí, pero pues eso que lo vamos a cambiar. Latam. Latam. ¿Y el, y el color de piel qué tal? <ríe> oh, ese no, ese es... No! Déjate más filtro, güey. Verde de Zimbabue. <ríe> No sé qué es eso. Sí, sí, no, no, segundo muerto, está muerto. ¿Haqueado? Ah, ¿sabes? Aquí tengo uno, aquí tengo uno, aquí tengo uno arriba en la ventana. Aguas ah, pues, con la sombra que hace que hackea. A ah, huevo, muerto, muerto, muerto. Ya me hackeo, me hackeo, me hackeo. ¡No, me mató! Acá, acá, Alan. Voy, voy, voy. La sombra está, acá, está por acá. ¿Y te hackea? ¿Qué hace? Ah, muerto, te te deja in, invulnerable sombra, por te tres segundos. Y... Atrás, atrás. No, te invulnerable por 1.3 segundos y eres, eres, eres visible en el mapa. Oh. Y pues, cancelar habilidades. Y tengo ulti, tengo ulti. Estoy concentrado, estoy concentrado. Oh, muerto, ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Te lo reflejé! ¡No manches! Si ¡No sí. se lo puedo, <ríe> nada, <ríe> el no? negro! ¿Dónde estás, Vaith? ¡Aquí estoy! Eh. <risa> ¡Vente! ¡A curarte! ¡Me va a matar! No, pues no me curaste nada, güey. No, pues estaba saltando y saltando, hijo de tu puta madre, también tú. ¡Listo Victoria tiene ulti! ¡Eh, acá! <risa> <risa> <risa> ¡Hackeado! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! <risa> ¡No, me caí! No <risa> puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Ese es un shower, ese es un shower. Take a shower please Ey, está Iron Man, ¿qué pedo? ¿Quién es el Iron Man? ¿Está atrás de mí? Soy yo, soy yo. Iron es Man mi skin. chino no, porque está bien en el oh, café. ¡Venga tú! ¡Pos <ríe> <Con> suentes <ríe> que ya me los río, Alan. Destino, a... Ah, huevo, a ver. Oh, huevo. La carga se acerca a su destino. Ah, eh, esta, oh, <ríe> eh rápido, weón, bueno, lo vamos a ver. Ah, ya ay, la damos, wey. Tontos, ya, ya estamos agarrando el rollo, ya estamos agarrando el rollo. Oye, pues ya no me gustó tener la luz de ese color, güey. Si me miro bien prieto. Eso no va a acorde con, con, con la presa que Te vas a broncear vestido. porque también son las que queman en la piel. No, nah, pero pues es que también tú tienes que tener un poco de horno, güey. güey, <risa> en la ley. <risa> Mira, ahí estoy yo, ahí estoy yo. Ahí salgo yo, ama. Preguntota. Oye, ay, güey, es que no sé, güey. O sea, no me desagrado, güey, pero tener, tener a dos personas viendo y saber quiénes son. O sea, no saber quiénes ¿Quiénes no son, más bien? No saben ver... quiénes son, pendejo. No, no, no. ¿Quiénes no son? Porque sé que son viewers. <risa> pendejo. Y aquí todos son bien recibidos, pero. Déjalo decir. El demo es uno. Parece no, que se salga la neta. Ese nadie lo invitó, pero el otro quién es. Es la, la pregunta seria. Creo que la Widowmaker la tenemos todos desbloqueada. Desbloqueada. Sí. No, eh, boleta bueno, no, o... más grande de poner mi gorrito. Pues póntelo Pero me van a aplastar che, los no. audífonos en las orejitas. A ver, che, lo va a poner. Porque se me ve mi pelo de ardilla. Ah, no, eso no es lo que te va a quitar, güey. Ah, no manches, Me voy a bien a los aguas. A ver, pues ya estamos listos o okay? qué? Pues el Víctor que le pique un combate a muerte. que. Okay. ¿En dónde le pico, güey? Oye, güey, ahí no viene la en cámara, en güey. La vez, si en veo la pestaña a, a si azul veo... de arriba, pícale medio, y me después medio, pícale mientras esperas. Y te limpia la cámara. Creo que sí está sucia, güey. Ya está limpia <ríe> No, se ve peor <ríe> Es que la limpie con el dedo Oh, si sí, los quito Oigan, sabes que Pues la gente yo voy a hacer red stream yo No voy a dejar de jugar Si quieren me pueden sacar o no sé me Va a quedar a FK porque ahí vengo rapidito Ah, culo. Pues si tú eres la persona que me estaba viendo, pues muchas gracias por verme. Y si no es real y eres un bot, pues también muchas gracias al que te programó, güey. <risa> que te programó. Y ojalá pues... Ey, wey, ¿de ¿te vas a salir, pendejo? No, me va a salir, pero voy a cerrar el stream y voy a voy a hacer algo del gato. Creo que me ocupo limpiar de su linta Y pues ponerle nueva, porque ahí tengo la bolsa, pero no se la he puesto. Entonces... Pues voy a estar desbloqueando. Voy a, a estar la a, la a, estar, de el a, el a ustedes de nuevo. A ver, pues muchas gracias por verme y pues Y mire que dice Goa Gay okay.